evita me vio a mí cómo la cuidé y estudiaba todo, ella se estudiaba todo y entonces le, le, le, le tomó eso como una partida para la escuela de enfermeras y me dijo usted va a ir a la escuela de enfermeras de la fundación para ser la directora, pero eso no señor, sí. usted va a ser la directora. Yo era muy jovencita, a los 15 años empecé. Todo porque se opera una hermanita mía de apendicitis en el Hospital de Arabia, y yo la fui a acompañar a la noche. Y había una chiquita en la sala 15, en la cama 15, una chiquita pobrecita que lloraba porque extrañaba a los padres. les tenían que operar de apendicitis. Y los papás no se podían quedar ahí, toda la noche no. Bueno, entonces le dije, quieres tomar un tecito? Bueno, me dijo. Y le dije a la enfermera, ¿le puede hacer un té livianito? Sí, sí, sí, anda, por favor, hacéselo. Y ese el té lo tomó, se quedó tranquila y se durmió, plácidamente. Y eso a mí me trabajó. Porque cuando yo tomé la escuela de enfermeras no había ninguna recibida. Yo hice recibir 30 enfermeras con 3 años de enfermería. tres años de enfermería, que el país no las tenía. La escuela de enfermeras de la Fundación fue maravillosa. Usted no sabe lo que fue esa escuela. Una, una lástima haberla cerrado. Cometieron una herejía total porque ahí se preparaban enfermeras con títulos reales profesionales. Mire qué fueron a hacer, cerraron una escuela profesional. Y preparé 30 enfermeras con 3 años de enfermería. 30 le preparé, que el país no tenía. El país no tenía. Los médicos chochos, estaban chochos los médicos. Los que me conocían a mí dijeron, ¿Cómo hiciste, marijo, Ya Trabajando. ¿Vos estabas ahí el día que iba a ocurrir? Y Si cerré los ojos, se los cerré yo. Si yo le cerré los ojos se Evita. A Evita le cerré los ojos yo. El doctor Finoquieto estaba en el suelo llorando. Ahí al lado. Lloraba el maestro. Maestro, por favor, levántese, le digo. No, levántese. No, pero no puedo, hija. Levántese, maestro, por favor, se lo pido. Se levantó, lloraba, porque él había hablado muy mal de ella, y estaba muy arrepentido. Porque descubrió que era otra persona, no era lo que ellos pensaban. ¿sabes? Y lo que más recordé es cuando cerró los ojos, al final dijo, ya me voy. Dijo eso. Esa palabra que me quedó grabada, porque dijo, yo María Eugenia ya me voy. Sí, ahora nos vamos todos, señora. Sí, pero yo me voy, María Eugenia. Y ahora, que era onda, que era que se iba ya para el otro mundo. Eso me quiso decir ella. Era una mujer muy inteligente, hija mía. Se daba cuenta de todo. Lo apoyaba al general y a veces le decía, Juan, esto no te conviene, te conviene esto. Ella le decía así, Juan, esto no te conviene, te conviene esto a vos. Así le decía a María, al marido. Lo mandaba al presidente, así son las mujeres, ¿no?, Ese, porque yo dije, no nada, estas son las mujeres, casadas son así, mandan al marido, el marido cree que las manda a ellas, pero ahí se no mandan al marido, porque es a la vuelta, ¿o no?, yo la veo como una persona que está ayudando, que está dando mucho de sí misma, para que la gente salga adelante, no está en la política de la política ella, ella está en la política de hacer del el querer ayudar, de dar, de aumentar en todo lo posible para que la persona viva bien. Eso es Eva Perón, no lo otro. ¿Estamos? Porque en ese, ese momento entró en una angustia ella muy grande. Y yo la empecé a, a, a tocarla, a hacerle caricias, como una especie de caricias, en toda la cara, en el rostro, y le hablaba, le digo, bueno, ya esto va a pasar. Ahora un ratito, pero esto le va a pasar. Quédese tranquila, trate de dormir, porque esto se le va a pasar. Se le va a pasar. Pero se durmió. Por suerte se durmió. Se durmió un buen rato, por suerte. Ay, pobrecita. Y se murió. Y se murió. Se murió. Cerró los ojos. Chao. Adiós. ¿Qué sentí yo? que sirve una gran mujer que le hace falta a la Argentina que tanta falta le hacía a la Argentina se fue una gran mujer, una gran trabajadora una mujer que, que honraba al país porque ella honraba al país y a su gente no era que no era así, eso era Vaperón. Perón quien no la conocía había cualquier pavada cualquier estupidez decía. pero había que estar con ella para saber cómo era pobrecita la. la la maltrataron tanto, que no entiendo por qué la maltrataron tanto. Sin conocerla. ¡Sin conocerla! Hija mía, sin conocerla. Porque yo la conocí bien Evita. ¿eh? Era una mujer que luchaba mucho por tener a la gente pobre, con buena comida, con buena ropa, con buena casa. Eso es lo primordial de ella. Buena casa, buena comida, buena ropa y buena comida. Eran tres cosas, tres cosas que ella exigía. Para esa gente. Otros no. Yo no escuché a ningún otro que viniera a pedir por esa pobre gente. Yo no escuché a nadie. No, vinieron con la urna todos ahí preparados. ¿Te imaginas? Ella estaba en la cama toda arregladita, muy bien. Y vinieron para que ella votara. Ella votó, pero estaba chocha votando. Contenta porque estaba dando su voto femenino. Para las mujeres argentinas, es decir. para las mujeres argentinas. Es decir. Este es el voto femenino. Yo amo a las mujeres porque las mujeres aman mi patria. Las mujeres argentinas aman mi patria, más los hombres, Dios. Sí, así decía. Se lo decía a Perón ella eso. Yo le decía a mi general. Querida a Dios Genita? ¿Cómo le va? Muy bien, usted mi general, ¿cómo está? Bien, dormió bien la noche. Sí, hija, descansé bien. Bueno, me alegro mucho, mi general. Yo le preguntaba si dormía bien. Y le preguntaba como si fuera de la familia. ¿Cómo era de la familia? Porque yo era de la familia ahí. Y... Me tenían como de la familia. Entonces, ¿qué, ¿qué iba a hacer yo? Yo era de la familia. Yo me, yo me la creí que era de la familia. Yo me la creí que era de la familia. Yo no era de la familia. Era una enfermera que trabajaba para esa familia. Yo siempre trabajé y traté de hacerlo con mucho cuidado, con mucho respeto. Nada de mandarme la parte porque cuidé a Evita. Tuve mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado. Yo ahí cuidé mucho nunca me la creí como se dice ahora yo no me la creí no, para nada yo era una enfermera más que trabajaba para la fundación tenía que dar el ejemplo en tal caso tenía que dar el ejemplo porque yo era la enfermera más saliente en ese momento así que hice así y así fue así así fue y se terminó Eso es para todos.